¿Qué pasa chavales? ¿Cómo estáis cracks? Espero que todo el mundo esté súper bien en el día de hoy ¿eh? Nuevo vídeo que os estará encantando demasiado Y así es amigos, nuevos dragones han llegado Bueno, no han llegado, ya estaban con nosotros Y hoy os voy a enseñar por qué y dónde están Tal y como pasó con Katus, el gran monstruo de pico polar de Fortnite Ahora una nueva bestia que parece ser los dragones van a llegar al juego. Aparte, los filtradores de Fortnite también nos aseguran que los dragones van a ser parte del juego y que aparecerán tarde o temprano este capítulo. Además, tengo noticias que no habéis visto en otro lugar. Así que chicos, quedaros poderos cómodos, porque os va a encantar todo lo que tenemos hoy para vosotros. Antes de todo, si queréis apoyar el canal, ya sabéis, podéis dejar vuestro poderoso like y eso apoya muchísimo. Y de verdad, lo agradezco muchísimo. Así que ojalá lleguemos a los 5000 likes en este vídeo. Y sinceramente, lo que está por venir al juego es brutal, y si no estás suscrito te lo vas a perder, recuerden que debajo de la descripción tenéis el link de G2A la mejor página web actual, donde esta semana tienen nuevos descuentos y además tienen novedades en los packs de Fortnite, pavos de Fortnite, ya sabéis que todo lo de Fortnite también lo encontráis en la web de G2A y con el link que tenéis debajo tenéis los descuentos activados, así que chicos yo de vosotros iría corriendo a ver la página de G2A porque todos los descuentos que están esta semana son brutales, aparte también tenéis en Minecraft, GTA y todos los juegos están ahí, así que aunque no vayas a comprar solo por ver los precios te recomiendo ir a verlo. Sin más tiempo que perder empezamos con el misterio de hoy. En primer lugar, todas las skins que han salido desde la última actualización anterior, incluso las que se filtraron, tienen un parecido y algo en común. Todas las skins están ambientadas o relacionadas con el mundo medieval, por ejemplo, el pack de las mascotas de Fortnite, donde aparece la hamburguesa de Durburger, el tomate tomatoide y el taco. Todas tienen armadura medieval. Es ese el nuevo estilo, pero no fueron las únicas. También la skin del caballero y además la más importante, incluso Jules, está ambientada el nuevo estilo en los caballeros medievales. Aquí empezó el misterio. Y empezamos a pensar por qué todas las skins en la edad que estamos ahora, que es la prehistoria o por, uh, o algo parecido, la edad primitiva... Si estamos ahora en la edad primitiva, ¿cómo es posible que las skins salgan de la edad medieval? Parece como si ya estuviéramos avanzando a la siguiente edad, ¿no? En este caso, la edad medieval. Si las skins poco a poco van avanzando y van convirtiéndose en medievales, significa que pronto llegarán más. Seguro, en estos tiempos de castillos y reyes y princesas, ya sabéis que es donde estaban las historias de los dragones. Pues Tory, uno de los mejores filtradores que jamás falla de Fortnite, nos ha mostrado un texto que está relacionado con uno de los desafíos que ya han llegado al juego, el de recolectar los libros. Bien, en primer lugar dice así, flechas misteriosas, criaturas peligrosas, es original. Así que primero deberemos recolectar los libros del desafío. Y después nos desbloqueará la segunda parte del diálogo. ¿Qué es lo siguiente? ¿Dragones? Es muy posible que realmente sí tengamos dragones en el juego. A lo mejor no tan grande como Katus o el monstruo o el robot de la planta de presión. Pero pequeños dragones es muy muy probable. O incluso uno grande. Ya sabéis que en Fortnite... Todo es posible Y aquí sigue el misterio Con la isla misteriosa que hay en el juego Sin resolverse todavía Ya sabéis que en Fortnite apareció Una isla pequeñita De repente sin previo aviso Esta isla nos tiene intrigados a todos Porque es súper especial Saca un humo blanco Todo el rato de su interior al parecer Lo que me recuerda mucho a como si algo super caliente estuviera debajo o algo se estuviera quemando. Y sí amigos, los dragones escupen fuego. Todo está conectado porque el nombre de la isla encriptado en los archivos de juego de Fortnite es oro. Y amigos, la skin oro ¿cuál es su paracaídas fucking dragón Pero que parece que todo está Totalmente conectado de verdad Para encontrar los dragones en el juego Tenemos el diálogo De River Raven Que nos dice y nos habla al parecer Irónicamente entre comillas De los dragones El pack medieval y las skins Del estilo medieval La isla de Fortnite misteriosa Que ha aparecido con humo blanco Que desprende de su interior como si de un incendio se tratase El nombre de esta isla Encriptado en los archivos del juego Es oro, como la skin oro de Fortnite Que casualmente su paracaídas Es un dragón Sé que muchos todavía apa, A pesar de todas las pistas Que os acabo de enseñar A pesar de todo esto seguro que hay gente que todavía Desconfía Pero amigos tengo la prueba definitiva Que muestra que los dragones sí existen en el juego tengo la prueba, vamos a enseñárosla, porque nadie más os la ha enseñado Veamos, fijamente la pantalla de carga de Fortnite del pack de las tres skins mascotas con estilo medieval de Fortnite ¿Qué es lo que podemos ver justo al lado de las skins? Medio oculto para que poca gente se dé cuenta uh, Parece ser un cráneo amigos, un cráneo de dinosaurio ¿no? Estoy 100% seguro de que sí se trata de un cráneo de hueso de dragón Y no entiendo cómo es que nadie más os ha hablado o nadie más lo ha mostrado al público Este misterio realmente podemos verlo y encontrarlo todos Entonces amigos, creo firmemente que Fortnite nos tiene algo preparado seguro para el final de esta temporada O incluso para la temporada 7 de Fortnite Habrá dragones en el juego, Fortnite nos ha dado pistas durante todo este tiempo y como siempre el Tito Neox está aquí para enseñaros todas las novedades importantes que llegan al juego. Ahora me encantaría que todos los que llegaron a esta parte del vídeo comenten en los comentarios qué les ha parecido la teoría de los dragones. O si también la habéis visto en otro lugar, porque yo no. ¡Hey! Pero esto no termina aquí, amigos. Me estoy olvidando de lo más importante. No quería olvidarme de esto. Está muy bien que hablemos de los dragones, pero... ¿Y cómo sería posible que estos llegaran al juego? ¿Cómo llegarán los dragones? Viajamos ahora a Pico Polar del capítulo 1. Volvamos a retroceder en el tiempo que seguro os gustará. ¿Recordáis las mazmorras de pico polar donde se escondían los huevos de dragón, verdad? Son huevos de dragón 100% Tienen las escamas de dragón y además el símbolo del dragón pequeño justo en su interior Que parece ser, es el bicho que se esconde dentro Así es, dragones están creciendo en estos huevos pero así fue, que estos huevos, tal cual así, nunca más los volvimos a ver en el juego. Creo que desaparecieron. Y yo pensaba que quizás alguien los había robado de ese lugar. Pero estoy seguro de que más de uno logró salvarse y viajó al capítulo 2 con nosotros. Y ahora es el momento de que empiecen a despertarse y empiecen a abrirse pronto. Es por eso creo que se escondieron en la factoría de Fortnite y la isla es la gran muestra de eso. Si era la temporada 7 del anterior capítulo, creo que para la temporada 7 de este capítulo los tendremos de vuelta. Y quizás para el evento de la temporada 8 sean los protagonistas del juego. En todo caso, solo pensar. Es normal que aparecieran huevos de dragón misteriosos en Fortnite que jamás ¿Volviéramos a verlos? No lo creo, sinceramente. Fortnite ya sabéis que tiene absolutamente todo conectado. Así que amigos, esto fue todo por hoy. Uh, os lo dije al principio del vídeo. ¿Qué les ha parecido la teoría? Me gustaría que dejen debajo en los comentarios sus teorías y qué les ha parecido la nuestra. Creo que ha sido brutal y no sé por qué nadie ha hablado de esto realmente antes. Cuando está a la vista de todo el mundo Recuerda seguirme en Twitter y en Instagram Porque ahí vas a encontrar contenido exclusivo Y si te gustaría saber cuándo van a llegar los dragones Y dónde Tienes que seguirme en Twitter y en Instagram Porque por ahí lo subiré antes que en Youtube Así que chicos, nos vemos en mis redes sociales Muchas gracias por verme un día más Os quiero muchísimo y gracias por estar ahí Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!